Bueno, bueno, bueno, bueno. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En este vídeo voy a explicar, como bien ponen el título, por qué devuelvo el pocofone F1, ¿vale? Si he, acabas de aterrizar en este canal de tecnología, es un canal en el cual, bueno, soy bastante crítico con los aparatos que pruebo. He probado todo lo que todo lo que existe en el mercado. Dudo que quede algún, algún teléfono chino minoritario de alguna marca desconocida, seguramente, falta por probar. Pero bueno, desde que inicié en el mundillo este de la tecnología, pues... Lo he probado prácticamente todo ¿no? Soy bastante exigente con los aparatos Entonces, dicho esto Me compré el Pocophone F1 Ya hice un vídeo antes de que saliera Yo ya estaba interesado en ese terminal porque me parece tenía, tenía la impresión de que esto iba a ser un bombazo Y así lo ha sido, ha sido un bombazo De hecho, es el primer terminal de la marca Xiaomi Que da igual a fecha de hoy dónde lo compres Si en China o en España, si es que te cuesta lo mismo 10 euros arriba, 10 euros abajo Eso, eso, eso no se ha visto nunca Bien, es un terminal calidad-precio indiscutible. Pero lo que no podemos hacer es en un vídeo ¿no? sacarte a relucir todas las bondades del terminal. Que si la cámara está muy bien, que la pantalla no sé qué, que si calidad-precio tal y que cual y todo este rollo que ya se ha oído. Porque yo estoy hasta las narices de oírlo ya. Estoy hasta las narices. Si es que calidad-precio esto es lo mejor. No te, ten... no te quepa ninguna duda. Pero esto es lo mejor a fecha de hoy, no. No rotundamente. Me explico. Estoy hasta las narices de tener que limitar lo que digo y lo que dejo de decir Tenía aquí un papel que lo he arrugado Porque tenía unas directrices Para no salirme de la línea Al final me he rayado y digo A tomar por saco con el papel Voy a decir lo que me dé lo que me dé la real gana Que para eso es mi canal eh, Aquí hay un terminal que es una falta de respeto al consumidor ¡Hostia! Lo que acabas de decir, macho Lo que acabas de decir Pues sí, pues sí Si nos remontamos a la época del Nexus 4 En el Nexus 4 hubo un error de hardware Y tardaron dos No sé, miento tres semanas en solventarlo el Nexus 4 tenía el altavoz aquí detrás y si lo ponías así se obturaba y no se oía ¿sí? Google sacó una actualización de hardware, de hardware y le puso dos patitas aquí y podías devolver el teléfono y te volvían a mandar el teléfono con eso arreglado ¿eh? o te mandaban otro nuevo en su defecto de hardware, hardware ese teléfono deriva del Xiaomi Mi 8 este teléfono deriva del Xiaomi Mi 8 el Xiaomi Mi 8 tenía una cagada en las notificaciones porque el notch es demasiado grande y el sistema operativo, el, el fork, la capa de Android que lleva este teléfono es MIUI y MIUI, MIUI, Miui lleva aquí la hora, aquí no se sé, ¿veis? la hora y no muestra las notificaciones ¿no? porque no hay espacio físico. Sacar esto así al mercado, teniendo en cuenta que ya deriva del MI8 esta problemática, aquí hay notificaciones, las veis, pero no se ven, ni el LED está encendido, el LED solo se enciende con la pantalla apagada, bla bla bla, hay un, hay un link que dejo abajo y aquí, donde explico todo esto, en 20 minutos bien explicado, pero vamos, en resumen, que no te enteras de las notificaciones, no sabes lo que dices, no sé qué, eres un hater, no, no soy nada, soy un consumidor igual que tú, que tiene una mano en la cartera y la otra en el culo, así de claro te lo digo, y con esto a mí no me la dan, a fecha de hoy, espérate, fecha de hoy. Hay alternativas de aplicaciones de terceros que salen burbujitas que no sé qué. Sí, sí, pero es que Miui, el sistema operativo, el subsistema operativo que lleva esto, eh, es muy intrusivo en cuanto a, a la gestión de aplicaciones en segundo plano. Y esas aplicaciones fallan. Aparte que las notificaciones, algo tan primario como depender de terceros. ¿Qué va? O sea, las notificaciones o están bien implementadas en un teléfono. bomba de ventas. O tenemos un problema. Entonces, a fecha de hoy. Mi dinámica de criticar terminales sería muy hipócrita si yo me quedara con este teléfono ahora mismo. Es decir, lo voy a devolver, ¿vale? No no, no tengo ninguna duda. Eh, no me parece coherente quedarme con este terminal, así que ya os lo digo. Eh, tiene un reconocimiento facial que es bestial, lo mejor que he probado. Tiene una buena cámara, muy buena cámara, muy buena cámara, por 300 euros no se puede pedir más. Tiene una batería bestial. Demasiado para mi gusto. De hecho, 4000 amperios dije en su día, es una de esto de gama media, y la gente se pensó que yo era gilipollas. Puedo ser gilipollas en muchos aspectos de la vida, no te lo voy a negar, pero probando terminales te puedo garantizar que un poquito de experiencia tengo. Entonces, Cuando dije eso me refería a que el diseño que tiene es gordote, podría haber hecho más fino y ponerle 3500 amperios porque con 8 horas de pantalla al día... Para una persona mentalmente sana hay más que de sobras, no hace falta llegar a más. Y si quieres jugar, te compras una PlayStation. Igual que de potencia, tienes potencia de eso, para aburrir, para aburrir. Mi opinión es esa, mi opinión es que el Notch es demasiado grande, el Notch a mí me molesta, pero si ya lo sabías cuando te lo ibas a comprar que tenía Notch, sí, pero yo no sabía todo esto de las notificaciones, o sea, yo, vamos, es que era, era tan de perogrullo que yo pensaba que el LED se encendería, que de alguna manera tendría yo de ver las notificaciones. Que me parece ya surrealista que haya salido al mercado. Entonces, yo como consumidor no me gusta esto. Y tengo que decirlo. Me siento obligado a decirlo, puesto que hay gente que escucha mis vídeos. Si eres un fanboy, si te gusta este terminal, defiéndelo. En foros hay mucha gente que se enfada, que dice... Que te, te cataloga de una cosa o de otra según lo que digas del terminal. Porque lo has dicho bien o mal según su criterio cósmico. No. Para mí... Mi dinámica de analizar móviles es que si hay algo malo, lo digo. Y esto tiene cosas buenísimas, pero no hace falta hacer un vídeo diciendo cosas buenas, porque para hacer un vídeo diciendo cosas buenas y luego ponerte un link en la descripción, es un coñazo. La pantalla, que se, han, se ha hablado mucho de la pantalla de este teléfono, varios distribuidores de Xiaomi dan pantallas a Xiaomi. Entonces, hablar de la pantalla, es que hay muchas pantallas. De momento hay tres, dos tres fabricantes. La pantalla es buena, la cámara es buena, es que es, es el teléfono es equilibrio puro. Incluso en algunas cosas despunta. Pero el notch y el sistema operativo combinado es un, para mí motivo de devolución del teléfono. No se ven las notificaciones. Qué pesado con esto, qué pesado. También os tengo que decir que el reconocimiento facial es brutal. El día que arreglen esto, el día que cojan y arreglen esto y yo me metan ni Google, tal, no sé qué, poco fontal. Ya, update, que han arreglado Lo volveré a comprar Lo volveré a comprar, os lo prometo Pero si nosotros, que estamos detrás de la cámara Fuéramos un poquito Más, ¿cómo os lo diría? Es que en, en España Estamos muy... Yo, me, yo me, me, me... Lo reconozco, ¿eh? Estamos acomodados Y... Ayer lo hablaba Con un amigo mío que se llama Juanjo Y es que estamos... Que lo que queremos es un embudo ¿eh? Y que un sofá Y que nos entre todo y estar tranquilos Estamos acomodados. Si todo el mundo que hubiera comprado este terminal hubiera visto las notificaciones y hubiera dicho, ¿pero esto qué es? ¿Lo devuelvo mañana? Vamos. Sacan una actualización en 24 horas y piden disculpas en todas las redes sociales. Pero no. <risa> Encima nos sentimos agradecidos porque el CEO de la marca ha dicho en Twitter, después de no sé cuánta gente quejándose, ha dicho, lo miraremos. En proceso de mirarlo. Venga, hombre. Sacar esto al mercado... Tendría sentido, o lo podría medio entender, si no existiera un modelo previo que tuviera la misma problemática, pero es que en la marca, el MI8, cuidado, el MI8, que no es un terminal, cual, un terminal cualquiera, jolines, un terminal cualquiera, parezco un chino hablando, las R se me van a las L, ya lo tenía, sacan el mismo terminal, estéticamente casi casi, con el noche así enorme, y le metes el mismo fallo, ¿esto pues, qué es, tío?, esto eh, no. Yo lo devuelvo y cuando lo arregles prometo que lo volveré a comprar. Porque terminal calidad-precio no existe nada mejor. Pero a fecha de hoy, este terminal se va para su casa. Consejo de, consejo de comprador. Comprar en un sitio que lo puedas devolver pagando con Paypal o en Amazon. Porque los gastos de devolución pagando con Paypal son gratuitos. Y los gastos de devolución pagando con... En Amazon también son gratis. En otras tiendas meten normalmente, este, yo ese teléfono lo he comprado en AliExpress y me va a tocar pagar unos gastos de devolución que encima ni informa la web cuánto son. Calculo que serán un máximo 10 euros, porque como se pasen más de ahí ya me parece una falta de respeto también. Este es mi canal. Digo lo que opino sobre el terminal. Digo lo que le diría a un amigo mío si se tuviera que comprar un terminal. Es lo que yo pienso cuando ahora mismo estoy detrás de la cámara y estoy diciéndote esto. No, no, no tengo ninguna intención de menospreciar el terminal. No tengo ninguna ninguna intención. Que si tú tienes el terminal y a ti todo esto no te molesta, que me parece raro que no te moleste lo, lo de las notificaciones, cuidado. Pero no tengo una, ninguna intención de, no sé, de, de ir contra ti o no sé qué conspiran, o ya se llevan ahora. Pero en serio, mi objetivo es simple y llanamente eh, dar por saco, dar por saco, pinchar, meter la cizaña para que las cosas cambien. Y esta es una. Esta es una. Mi consejo es no te compres el terminal hasta que no hayan solventado esto. Cuando lo hayan solventado es un terminal, no es el más bonito del mercado, no es el más bonito, pero en todo lo demás cumple sobradamente y en algunas cosas despunta como en el rendimiento. Y batería es que hasta sobra, para mí sobra. Cuando arregle las notificaciones, este teléfono será recomendable. A fecha de hoy, este teléfono no es recomendable. Y la gente que realmente... Si realmente te gusta este teléfono, si realmente quieres que ese teléfono tenga, tenga futuro y tal y igual, porque esa es la otra, depender... No, ya saldrán ROMs. Ya saldrán ROMs alternativas. ¿no? El sistema operativo, pues si no lo entiendes, ya saldrán sistemas operativos alternativos. Vale, y los drivers... No, Xiaomi ya ha liberado el kernel y tal Sí, sí, pero lo ha liberado completo Porque el reconocimiento facial por infrarrojos No sé yo si en Android Pie está completamente el desarrollo hecho No sé si me explico Es decir, cuidado que muchas cosas fallan En las la ROMs de Android Pie que hay sueltas por ahí La cámara va como el culo No sé, quiero decir que depender de terceros En resumen Que la marca no puede sacar esto al mercado Que lo devuelvo porque me toca mucho las narices las notificaciones Que puedo ser un pesado con eso Pero cuando un teléfono tiene un fallito lo tengo que decir, pero con un teléfono, tiene un fallo garrafal de estas características y encima ese teléfono a mí me gustaba en su conjunto, en su conjunto me gusta la combinación, me gustaba calidad-precio brutal. O arregla las notificaciones o me parece una puñetera falta de respeto que no arreglen esto. Ya está. Un saludo y que vaya muy bien. Adiós.